Hola a todos, somos el equipo de Espacio Sport. mi nombre es Jimena Pereira, soy psicóloga y se hace más de un año que estamos trabajando en, en conjunto con Juan Pablo. Nos dedicamos al asesoramiento y al trabajo con instituciones deportivas, entrenadores o deportistas. Mi nombre es Juan Pablo Servigny, soy profe de Educación Física, coach deportivo. Como decía Jimé, trabajamos eh, asesorando y ayudando a los deportistas para mejorar su rendimiento deportivo. Y, en este caso, les traemos eh, una temática sobre los beneficios que conlleva realizar actividad física de manera periódica para los individuos o los trabajadores dentro de una organización. En esta primer filmina, como podemos ver, tenemos varios conceptos. El de equipo y organización, que es, las dos flechas se direccionan hacia rol-función, liderazgo, cohesión, comunicación. Donde estos están en continuo feedback. Pusimos estos conceptos ¿por porque nos parece que son importantes a tener en cuenta que las personas adquieren de manera implícita dentro de un equipo y que luego lo van a, tras, a trasladar mejor dentro de una organización. Bueno. Hablando del ciclo de constitución, que esto es algo que se puede dar en paralelo para entenderlo mejor, eh, un equipo o una organización tienen distintos pasos, fases, para que se vaya constituyendo, constituyendo de un grupo a un equipo. Eh, tomando el, el modelo de desarrollo de Tucson de 1964, que luego se agregan dos fases más, eh, los pasos que él dice es que el primero es el primer contacto del de líder con el grupo, donde empezamos a tener un poquito los prejuicios o cómo conocer a la otra persona y luego vamos a tener una fase de formación de equipo donde tenemos un vínculo más estrecho de comunicación para luego pasar a definir estos roles de cada uno de los participantes y las función que tengan. A partir de esto lo que se da es una estructuración de normas internas, qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y vamos a llegar a una fase que es la productividad o la eficacia donde buscamos los resultados, tanto en un equipo como en una organización. Podemos mantener esta fase de eficacia o puede haber algún tipo de ruptura o disolución, que es la fase 6, y volver a empezar todo el ciclo de vuelta. Bueno, para situarnos vamos con esta primera pregunta, ¿cómo vamos a pensar a las organizaciones? Cuando nos acercamos a una organización lo podemos hacer consultando por su organigrama, donde vamos a ver el desarrollo de cada área, cómo está estructurado, quién es el director y todas las sub que tenga esa organización. Pero a la vez a este organigrama se le escapa la parte esencial, que está conformada por personas. Entonces, nosotros vamos a considerar a la organización como un organismo vivo, que esté insertado en un ambiente determinado, pero que a la vez está en continuo intercambio con este medio, así sea a través de la producción, de insumos, de su personal. Entonces, teniendo eh, principalmente como los agentes a las personas, es que decimos que la organización se conforma también a través de la comunicación. Es decir, a través del lenguaje de estas personas van a tener distintos tipos de conversaciones según el área y según la organización que pertenezca. Y a partir de ahí es que vamos a poder dar determinada estructuración y diferencia entre una organización y otra. Continuando, bueno, lo que vemos acá es una cancha de fútbol con sus respectivos jugadores bien distribuidos. Tomamos el fútbol como un ejemplo porque es el deporte que más tenemos incorporado socialmente, con el que más estamos familiarizados. Entonces, a la derecha lo que podemos ver es que pusimos equipo, organización. ¿Qué hicimos? Hicimos una analogía donde, por ejemplo, el número uno, el arquero, el portero, sería el equivalente dentro de la organización al área de recursos humanos el 2 y el 6, los defensores, los asociamos con la parte legal, la de los abogados, el 3 el 4, los laterales, los contadores, el 5 y el 10, y el como centro, los, eh, la analogía que hicimos es con la producción que tiene la organización. Bueno, también... Vamos un poquito los volantes laterales que hablamos un poco del control de, la, de calidad que van y vienen dentro de un equipo tiene una función similar y los delanteros que son el área de venta porque son básicamente los que llevan ese producto final de elaboración al cliente y el director de, de técnico que son en este caso en una organización pueden ser los directivos o el, o el coordinador de, de un equipo que son los que marcan las eh, normas generales de ese equipo y qué decisiones a posterior tomar. Bien, vamos a empezar a, a hablar un poco de los conceptos base que vimos en la primer filmina. El primero que se nos aparece es el liderazgo. El liderazgo, el líder a, nuestro, a nuestra consideración tiene que tener varios aspectos, ¿no? Entonces, si hablamos de una persona que está, trabaja, que está formando parte de un equipo y a la vez trabaja dentro de una organización, hablamos de conceptos implícitos que esa persona va adquiriendo y los va a llevar y va a saber desenvolverse mejor dentro de su lugar de trabajo. Entonces, el liderazgo es conocer el equipo de trabajo, familiarizarme, esto que decía Juanpi, familiarizarme, tener ese primer encuentro, poder acercarme, conocer a las personas que me están rodeando. Anticipación situacional, que tenga una lectura del juego, que tenga una lectura dentro de la empresa, dentro de la organización, para poder prevenir acciones futuras, así sea cosas que sean de imprevisto dentro de un partido, saber resolver una situación que se nos escapa de un diagrama de juego que teníamos planeado, planificado. Decisiones, generan nuevas decisiones. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque... Como planteamos la organización, como un organismo vivo que se desarrolla a través de la comunicación, el líder, en este caso el que está dentro de la organización, tiene que saber que la, la decisión que va a tomar, es decir, lo que él va a decir, lo que la persona dice, va a tener consecuencias, que va a llevar a que desarrollen nuevas decisiones. Entonces, si esto lo trabajamos de manera implícita ya dentro de un equipo, esta persona cuando se encuentre en su lugar de trabajo y tenga que tomar decisiones, va a tener todo ese bagaje que le aporta el deporte. También eh, consideramos que un líder tiene que tener la capacidad de comunicación, empatía y ser proactivo. Esto de poder acercarme, conocer, saber qué le está pasando a mi equipo de trabajo, ser proactivo de la manera de buscar soluciones, esto de que decíamos, anticipación situacional. Si sabemos que me estoy direccionando hacia un punto que se desvía de mi objetivo, tener la capacidad de adelantarme para no enfrentarme con las condiciones no deseadas. Bueno, y también eh, tomando lo de liderazgo, que la cuestión de la anticipación, este líder Dentro de una organización va a estructurar distintas normas internas que lo que favorecen es que el equipo Dentro de ese equipo, cada función tenga limitaciones, pero también tenga respon responsabilidades que tengan que cumplir Esto lo que va a favorecer es que tenga mayor eficacia por el hecho de que van a saber, por ejemplo Qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer dentro de su, su cargo o dentro de su rol y estas van a ser las normas de juegos que se pongan de forma implícita en un convenio desde el, con el líder, con el grupo. Bien, también tenemos los objetivos. Estos objetivos en una primera instancia tienen que ser específicos. Es decir, estar bien delimitados. Esta delimitación va a ser en un tiempo y espacio determinado. Nos vamos a poner lapsos para cumplirlo. Dentro de un equipo nos encontramos con esto, ¿no? Nuestro objetivo macro va a ser, quizás, ganar el torneo, salir campeones. Bien, pero para llegar a ser campeones a ese objetivo, necesitamos ir trabajando objetivos específicos. Mejorar la técnica, la táctica, la defensa, el ataque. También tienen que ser, a la vez, alcanzables. Es decir, no voy a proponerme salir primero si voy último. Es muy difícil y es mayor el margen que tengo de frustración. Entonces, específicos, alcanzables en la medida de nuestras posibilidades y las cualidades, siendo conscientes de eso, y significativos. Es decir, tiene que tener un valor que sea compartido por todos. Fijarlos de manera positiva, es decir, por ejemplo, no voy a decir, eh, no nos sale atacar, sino que la manera positiva sería mejorar el ataque. ¿Sí? De centrarnos en las potencialidades y no en lo que no nos está saliendo. Tiene que a la vez desarrollar un nivel de compromiso. Por eso, que sea significativo para todos, ya va a tener un nivel de compromiso si hablamos dentro de un equipo. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo, esto que hablaba recién, de decir, bueno, específicos dentro del periodo de tiempo, los voy a programar en lo largo de un año, a lo largo de la mitad del año y a lo largo de un mes, una semana, voy a ir acortando esos periodos. Bueno, también retomando un poquito con lo, la ¿No? cuestión de los objetivos y la cuestión de las reglas internas, lo que genera que un deportista tenga una ventaja es que ya está acostumbrado a tener reglas internas dentro de un equipo y objetivos que esto a la hora de que se le, se le incorporen en, en un equipo de trabajo, ya va a saber cómo es el funcionamiento. Por eso también, eh, como estamos pasando ahora, la comunicación es algo que está en todo el proceso desde el inicio, básicamente, y es un fenómeno social de intercambio que a veces no solamente... Eh, es un mensaje directo, sino que puede ser el mismo mensaje, como decimos puede ser verbal o no verbal esto también es lo que, lo que está transmitiendo el líder y cómo lo transmite pero también su postura es un mensaje sus gestos y esto puede generar un mayor feedback y un mayor eh, una mayor cohesión grupal dentro del equipo para que haya un mejor rendimiento a la hora de la productividad eh, es por eso que la comunicación es algo troncal donde cruza desde el principio en todo equipo y bueno, hay una responsabilidad también compartida a lo cual la comunicación o el mensaje que transmitimos tiene que ser tomado de manera muy responsable porque no sabemos cómo la otra persona lo puede tomar por eso es muy importante saber qué decimos pero cómo se entiende lo que decimos, cómo llega Siguiendo con la temática también lo que lo que trae a hacer ejercicios físicos de forma recurrente son beneficios, beneficios a la hora de por ejemplo de prevenir el sedentarismo que es una de las mayores causas de muerte prematura según la OMS, lo que conlleva por ejemplo obesidad, hipertensión o distintas problemáticas como diabetes o cáncer que pueden ser favorecidas cuando no realizamos de forma recurrente ejercicio físico También tiene eh, altos beneficios por el hecho de que podemos liberar neurotransmisores como la dopamina o la serotonina Que generan mejores conexiones a nivel neuronal Y también la endorfina que es una de las hormonas que se le llama como la hormona de la felicidad eh, Además de favorecer la neurogénesis que es la nueva generación de neuronas Que favorecen el hipocampo a la parte del aprendizaje y eh, la memoria por eso es muy importante poder hacerlo. Y también la parte de eh, fortalecer la postura a través de los músculos porque los trabajadores en general, muchos de los trabajos tienen jornadas hasta de 8 horas de, delante de la computadora. Bien, como vemos acá, a continuación vamos a hablar de los beneficios psicológicos que aporta una persona que realiza actividad física y a la vez trabaja dentro de una organización. Favorece las relaciones interpersonales, es decir, sobre todo si estoy acostumbrado a hacer deportes en equipo, pero si sea en equipo o individual por mi cuenta, el beneficio, como hablaba Juanpi, va a ser que voy a notar una diferencia en mi predisposición, en mi humor, en cómo me siento. Al estar más activo, mi sistema circulatorio también se activa y genera hormonas que me hacen sentir mejor. Mejora el humor, esto que decíamos recién, previene la depresión, ¿sí? estar en movimiento, el movimiento es vida, partimos desde ahí, desde esa premisa. Entonces cada vez que yo me mueva voy a sentir que tengo más energía para hacer cualquier actividad. Me voy a encontrar más resolutiva, ¿por qué? Porque voy a estar acostumbrada a eh, soluciones de imprevistas que por ahí pasan en un juego, en una situación de equipo. Tengo que de enfrentarme, sí, tengo mi esquema de juego programado, todo, pero hay variables que se escapan que son estas imprevistas, ¿no? Entonces, me voy, a, voy a tener mayor creatividad para resolver problemas, voy a tener mejor concentración, voy a tener mejor atención también, ¿Por qué? Porque el, el juego lo que tiene es eso, esos beneficios que aporta, como veníamos diciendo, de manera implícita. No sé qué lo voy adquiriendo, no me sientan y me dicen vamos a trabajar la atención, vamos a trabajar la concentración. Si bien nosotros como trabajadores del área de psicología del deporte sí lo trabajamos dentro de un equipo, la verdad es que la mayoría del de los equipos o la de... de los deportes amateur no cuentan con un psicólogo, entonces no se sientan a trabajar y a decir que están trabajando. Pero sí, esto lo vemos traspolado a una organización. Bueno, eh, como conclusión también hablar un poquito de que el deporte o el ejercicio físico siempre favorece. Es importante también a la hora de cuando nosotros practicamos ejercicio físico más un deporte, sabemos que es un poquito la causa y efecto. Hacemos, entrenamos o para tener un rendimiento o eh, tener un resultado. Esto también es un concepto clave a la hora de una organización. Entender que del punto A vamos al punto B y generar esta productividad que por ahí una organización más que nada es lo que busca. Eh, generar espacios de recreación también dentro de las organizaciones es necesario para que las personas tengan ese tiempo de ocio, donde puedan desconectar de la tarea y puedan volver a la tarea mucho más concentrados, porque esto eh, se ha recomendado y eh, fomentar a que los mismos trabajadores puedan estar en grupos de entrenamiento, no solamente hacer deportes individuales sino grupos, ¿sí? porque favorece la sociabilización. Esto también es muy importante y eh, como antes decía, previene el sentarismo, que es algo muy importante a la hora de que estamos muchas horas por ahí delante de una computadora o haciendo una tarea sin movimiento y eh, podemos mejorar la toma de decisión que tienen los trabajadores generando deporte porque en el deporte todo el tiempo estamos tomando distintas decisiones y como para finalizar algunas recomendaciones siguiendo esto que venía diciendo Juanpi elegir una actividad donde podamos complementar y no sea agradable es decir encontrar un espacio que nosotros queramos estar y al cual querramos participar y realmente involucrarnos Utilizar música, cuando, por ejemplo, salgo a caminar, salgo a correr, voy a un parque a hacer algo, poner música, poner música eh, que me lleve al movimiento, que sea activa, porque está comprobado también que la música favorece a todo nuestro organismo y pone en movimiento simplemente de escuchar un sonido, ya lo asociamos o a estar alegres o a estar más bajoneados, quedarnos más quietos puede realizar actividades grupales para sociabilizar. Esto de que, bueno, lo que hablábamos recién, de que dentro de una organización se fomenten estos espacios, al contrario de lo que por mucho tiempo se creyó, que las personas no tienen que entablar vínculos dentro de una organización, está comprobado de que cuanto más vínculos y más comunicación existe entre todas las ramas de una, de una organización, Mayor es su productividad, mejor se sienten las personas que trabajan y tienen mejor rendimiento a la vez. Hacer actividad al menos tres veces por semana, una hora, media hora, lo que puedo hacer. Cuidar nuestra postura corporal, sobre todo teniendo en cuenta si nuestro trabajo implica muchas horas sentados, muchas horas frente a un ordenador, a una computadora. Está recomendado que cada media hora al menos estiremos nuestros brazos, estiremos nuestra espalda, nuestras piernas, menos de un minuto, ¿sí? pero movamos las articulaciones para que el flujo sanguíneo a la vez se renueve y mantenernos más despiertos, más activos, sentirnos con mejor energía ¿por qué? porque la sangre nos llega al cerebro. Invitar a la familia a realizar ejercicio físico. ¿Por qué? Porque si me hace bien a mí, también le va a hacer bien al que tengo al lado y a todos. Entonces, eh, bueno, esta esto ha sido nuestra intervención. Hasta acá hemos llegado. A continuación vamos a poner las referencias bibliográficas en las que nos basamos para poder armar este Power. Y a las que pueden consultar también, obviamente, y también nos pueden encontrar a nosotros. ¿Dónde nos pueden encontrar, Juanpi? Bueno, pueden mandarnos un email, digamos, en consultas.espaciosport.com o pueden directamente ir a nuestro Instagram o Facebook o por la página web.